Entonces, Primero de todo, gracias por la invitación, eh, somos un pequeño factor en todo lo que se está discutiendo, al fin y al cabo eh, pues no somos ni la empresa más grande ni, ni somos solo una parte de eh, lo que es la movilidad en mercancías. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que es Mango y algunos de los retos que tenemos dentro de nuestra cadena de suministro y entonces me centro un poco en cómo nos afecta a algunos de los elementos que se han venido comentando ahí y alguna reflexión de por dónde eh, pensamos que hay cosas que nos ayudan más o cosas que nos ayudan menos y se podría encaminar el, el, el futuro. entonces Solo eh, para yo creo que muchos eh, sabréis lo que es la marca Mango, pero eh, desde el punto de vista del modelo de negocio hay una serie de temas que tienen mucho que ver con eh, la logística, la movilidad, las entregas y aquí eh, un poco la reflejo, eh, sobre todo la parte de abajo, 4, 5, 6, 7. Nosotros desde luego tenemos que estar muy al día porque el consumidor nos lo pide. Eh, además tenemos unos franquiciados que son clientes que nos piden un servicio exacto y no podemos eh, andarnos por la rama con precios altos. Tenemos que ser eficientes en cada una de las fases, tanto en la compra como en la entrega, en la logística. Tenemos además un producto que... Eh, es peor que el yogur, porque ahora el yogur ¿no? es más el pescado que el yogur. El yogur ahora se puede tomar fuera de, de fecha. Eh, lo nuestro no es que no se pueda tomar, es que no nos lo compra nadie. ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos, y estamos forzados cada vez más, punto cuatro, a tener una, una, una cierta rapidez en nuestro sourcing, haciendo sourcing de cercanía. Eh, como este producto no sabemos, tiene mucha incertidumbre de venta, eh, una estrategia razonable es... Pongo todo el stock lo más concentrado posible y entonces ahí donde se venda lo envío. Con lo cual tenemos un gran almacén eh, a, al que estamos convergiendo, que es el de GISA, en donde casi solo tenemos un stock. Esto ya nos encantaría, no es así, es como concepto está muy bien, después la, la, la vida es más compleja. Pero a continuación eh, los dos puntos importantes que me voy a centrar hoy eh, son flujo muy muy muy constante a las tiendas, claro si concentras el stock pues lo que se vende mañana en la tienda otra vez ¿no? con lo cual eh, la reposición es, es crítica y si tenemos que estar muy al día como decía antes pues claramente eh, eh, tiene que haber una dinámica de colecciones eh, muy importante y siempre esto siempre que hay una ida Desgraciadamente hay una vuelta, eh, nos gustaría que se vendiera todo, pero resulta que esto no es así, con lo cual tenemos que organizar esa vuelta. ¿no? Y el último punto que se ha venido comentando, pero yo creo, luego entramos, pero es eh, un eh, tema absolutamente crítico, es todo el tema digital. Eh, aquí nos compran o no nos compran, nos miran, por todos los canales, y esto es un factor muy crítico. Voy a hablar sobre todo de los dos últimos. Estamos hablando de una empresa que tiene, estamos gestionando unas 135 millones de prendas eh, cada año, y el 80% de esas prendas están, o sea, vienen o vienen aquí, pero luego se van al mundo, el 20% de esas prendas eh, se quedan aquí. Me centro, por lo tanto, en los, los temas de entregas, eh, tanto de un tipo como otro. A nuestras tiendas y franquiciados le llamamos B2B. Eh, a este es el almacén de GISA, que ya hemos puesto la primera fase en marcha. La segunda viene ahora en mayo, fase muy avanzada. Realmente el, el mundo de las entregas es un mundo uh, que tiene un ajuste muy importante nosotros tenemos algunas tiendas de 50 metros corners y tenemos tiendas de 2000 algunos habréis uh, habréis visto oído pues la última apertura de serrano eh, en el centro de la ciudad en centros comerciales los horarios cambian eh, y tenemos algunos conceptos interesantes como esto que pone por aquí que se llama tiendas sin almacén decir oye pues si realmente no sé lo que va a vender ¿Por qué le voy a enviar? Le envío mucho menos y repongo. Y prácticamente cada día hay ese flujo. ¿no? Con lo cual eh, es un entorno para nosotros de servicio relativamente tenso. No podemos además entregar en horario en el que hay cliente. Con lo cual eh, hay que llegar y todo el transporte nos tiene que... Tanto la, el reparto logístico, el almacén cómo eh, el transporte nos tiene que ayudar a llegar antes de la apertura, 6, 7, 8 de la mañana, eh, desde nuestro punto central, que está en, en Paredes ahora mismo y se traslada allí a Damón, ¿no? eh, El tema de e-business, e yo creo que todos lo sabéis y lo experimentáis, eh, se compran por todos los dispositivos y además se puede comprar tanto eh, desde donde sea, pero también en la tienda y los flujos son Puedes comprar en la tienda para que te entreguen en casa, puedes comprar en casa para que te entreguen en la tienda, o sea, todo el flujo es realmente... Y se está experimentando, como es obvio, con todo tipo eh, de servicios adicionales, teniendo en cuenta aquí también que, eh, volviendo al tema de, de, de lo rápido que hay que ir, que tenemos devoluciones. Y hay mercados que más, mercados que menos, pero, por ejemplo, Alemania tiene el mercado un 60 y pico por ciento de devoluciones. Eso quiere decir que la gente compra tres y devuelve dos. ¿no? Y esos son las prendas que compra. Con lo cual el reto es que yo esas esas las tengo que volver muy rápidamente al circuito porque si no es como si ya las llevara directamente a rebajas. ¿no? Este es alguno de los retos eh, que tenemos aquí. ¿no? Eh, bueno, entonces esto lo he, lo he venido diciendo. Retos, los tres que eh, Comento, no. primero para nosotros no solo es entrega, la parte de entrada es muy relevante para ser competitivos con lo cual el near sourcing viene casi todo por carretera, el long sourcing nos viene por avión o por sobre todo barco eh, como es obvio hay un trozo modal de, de, de carretera pero es más bien pequeño pero el near sourcing viene Marruecos, Portugal, la propia España, Turquía, por carretera. Muy importante para nosotros, con retos relevantes. Y después, en la entrega, tenemos tantos retos en la interurbana como en la urbana. Hoy se ha hablado mucho porque posiblemente es el punto más eh, difícil, el de la urbana, doom, pero en interurbana también tenemos colapsos y problemas en todo tipo. Entonces, claramente, eh, estos son digamos, las áreas en donde... En cercanía, eh, lo que es el sourcing, eh, para nosotros, bueno, yo creo que multimodalidad, el, eh, la, la transitabilidad de las carreteras, etcétera, bueno, son algunos de los retos. La verdad es que es un entorno razonable, no tenemos eh, muchos problemas. Más en la parte de interurbana, eh, posiblemente el punto uno de plataformas interurbanas que nos permitan llevar de camiones grandes a pequeños para no entrar en la ciudad es posiblemente el punto crítico y es otra vez de, de ida y de vuelta. ¿vale? Con lo cual los dos temas son importantes y existe, con, como se decía antes, un, con el entorno de la, de, de la mejora económica, una saturación importante en algunos puntos eh, en, la, en, nuestra, en la geografía que además coinciden, como os decía, en este punto que nosotros tenemos que llegar a las ciudades porque precisamente tenemos que llegar antes de la apertura de las tiendas con lo cual en muchos casos y, y, es el punto horario de pico. Centrándome ya en las entregas urbanas, eh, los servicios eh, que necesitamos poner en marcha porque nos lo pide el cliente, el cliente si no se va claramente a otro lado y está explotando. Tenemos que tener en cuenta nosotros tenemos eh, aproximadamente unos 4 millones eh, de envíos eh, desde eh, de, en toda la parte digamos, de online y business. De esos 4 millones hay 1,2 que van a, a domicilios hay uno y pico que van a nuestras tiendas, la recogida de tiendas que os decía del pedido online, porque la gente lo recoge en las tiendas, y los otros el resto es internacional. ¿no? Cada vez el, el entorno aquí es más más, más eh, exigente, pues de lo que era un 48 horas o 72 horas, que cumplimos tranquilamente 95% de los envíos o más... 5,98, depende de, depende del el momento del esto. Estamos pasando al día siguiente y estamos pasando, como veis, si veis las noticias, al mismo día. Todavía son números pequeños, estás hablando del de, eh, 5% día siguiente y el 0, algo eh, mismo día. Pero eh, son muy tensos, muy complicados para nosotros y teniendo en cuenta que además hay toda una... Uh, o sea en el momento que fallas en estos servicios que son los servicios entre comillas que de alguna forma eh, suponen un, un, un entorno digamos, de comunicación más eh, crítico, pues eh, realmente fallas a tu cliente más exigente ¿no? La parte de evoluciones ya lo he comentado y eh, bueno en, estamos explorando poco a poco, todo tipo de alternativas ¿eh? para poder cumplir con las exigencias de, del cliente en la última milla, carga, descarga, porque si no, sinceramente, no llegamos. Entonces, bueno, en este entorno, y voy un poco al, a lo que me decía Xavier, oye, realidades y retos. Bueno, solo leyendo y la, propia, la propia sesión de hoy, yo creo que este año, en el, los últimos cinco o seis meses, hay como... Tres, cuatro estudios de movilidad. Yo creo que el RAC ha hecho uno, eh, hay unos consultores que se llaman Altran, hay otro, los de, AE, los de la AED están haciendo una jornada. O sea, es un tema de muchísima actualidad. La realidad es que este entorno que estamos hablando de, de, del comercio electrónico nos pone al límite y eh, no solo desde capacidad, sino además en, en coste. Como empresa, para nosotros el coste es muy importante y realmente. Estamos dando de momento muchos servicios gratuitos y algunos de los peer plays, bueno pues como no ganan dinero y su propósito de alguna forma es eh, crecer y desarrollarse y captar clientes, están funcionando pues con envío y devolución gratuita. Pero claro, imaginaos Alemania ¿no? eh, con, con 60 y pico por ciento de, de prendas de vueltas, eh, ¿en qué medida puedes realmente funcionar? Y ahí... Bueno, pues por ahí vienen estudios que hay, ¿eh? más allá del artículo de la vanguardia, que te dicen esto del 30 y 40% de aumento de costes, bueno, que, que significativos, en un entorno de que, bueno, estamos hablando de un, de un canal que en España representa el 5 en nuestro sector, eh, para nosotros ya representa el 11 y esperamos en dos años que se represente el 20 y en todo lo vemos en todos los entornos. De los países desarrollados, que está desarrollados, punteros y tal, 30% o más. Cuando estás al 30%, cambia. La tienda de barrio tiene, le pasa ciertas cosas, el centro de la ciudad es, está colapsado. Bueno, entonces, muchas de las realidades se han comentado, ¿no? Que vamos a poner limitaciones, que hay una serie de vehículos que van a tener que cambiar, que vamos. Todo esto, bueno, el. el el consumidor lo que quiere es en su casa, no sé si alguno tenéis el servicio premium, apretar un botón y que al día siguiente le traigan dos paquetes, tres paquetes, no quiere preocuparse de si la move Esto para ellos es muy transparente. ¿no? Entonces, eh, bueno, claramente, al menos desde nuestra perspectiva, que como ya somos un pequeño actor, os diría una colaboración entre todos muy importante que realmente se permita que haya hay gente soluciones técnicas tecnológicas en eh, digitalización como se han estado comentando también en movilidad no sé si después el, el, el compañero Gonzalo de, de, de Ontrack pues hablará pero hay muchísimas oportunidades ahí que tenemos que ir incorporando eh, para precisamente poder hacer este este servicio última milla eh, usando pues pues mejor lo, lo, lo, ¿no? los camiones o camionetas, etcétera permitiendo seleccionar rutas, como se decía antes. Para nosotros la carga y descarga es un tema crítico. ¿no? Entonces, para nosotros es un... De, de momento que nos pasa, para alguien como nosotros, que tiene 4.000 pedidos diarios, ¿no? el millón y pico este eh, al año en España, eh, algunas de las estructuras que hay o, o compañías no tienen estándares, eh, son, no, yo te consigo coger Valencia, bueno, muchas gracias, ¿y el resto qué? Todavía para nosotros no son una solución, ¿no? entonces eh, vemos que la cosa todavía va lenta. ¿no? Eh, y para acabar, yo un poco cogiendo un tema de un estudio ahí de transporte, digo, ¿qué, ¿qué me suena a mí que sería uh, importante? Y lo que digo aquí es construir algunos escenarios. ¿no? Porque si no vamos hablando de una cosa o la otra y no sabemos dónde, dónde vamos, si construimos escenarios, para mí el, el back to the future, yo lo ponía, perdona, Chavía un poco más negativo, es si seguimos haciendo lo que hacemos, el entorno va a ser horroroso, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar con las infraestructuras colapsadas, con limitaciones y tal, y entonces todo aquello que nos demanda el consumidor, el ciudadano, eh, nuestro cliente, vamos a dar muy mal servicio a mal coste y vamos a hacer pues que algo que en principio están pidiendo eh, vamos a ir mal alternativas bueno, bueno hay un entorno que ya no sabemos pero 2025 se ha hablado 2030 eh, hoy quizás eh, nosotros pues igual ya no podemos importar, eh, importar de no sé dónde o exportar a no sé dónde y entonces si cae el, la demanda pues mira igual vamos bien no, porque simplemente por, por reducción de la demanda. Pero hay otros escenarios que pintados, como os digo, pintar que el 35-40% de cada una de las mercancías que se distribuyen van a casa. Pintar que, por ejemplo, la gente tiene flexibilidad y trabaja tres o cuatro horas, eh, dos días a la semana o, o dos días a la semana en casa, dos de estos. Eh, allí, si la comunicación, conexión funciona, en el world at home, oye. Eh, igual se nos trasvasa todavía mucho más al domicilio. Bueno, para nosotros no necesariamente es malo, es cuestión de organizarse, pero esto es un entorno que puesto con números y puesto alrededor unas soluciones, quizás sería interesante. Y lo mismo, se ha hablado ¿no? de los IOTs, etc. Si realmente conseguimos que todo el mundo se mueva todo aquello que quiera porque los costes de comunicación son mucho más bajos y hay una buena colaboración y aplicar. Pues quizás ahí tenemos un entorno, eh, el otro día yo leía uno de estos estudios y decía algo así como, cuidado porque las mercancías, el, el entorno de crecimiento de las mercancías puede ser el 80% en 50 años. Bueno, claro, esto es un 1,3% al año, esto no, no sé si me preocupa mucho, pero nuestro entorno, por ejemplo, de entregas y pedidos del comercio electrónico es... Entre un 25 o 30% de crecimiento al año cuando el sector crece al 2%. claro, Entonces, es 25, no es 1,3. ¿vale? Hace el compuesto de 10 años o 15 años de, de, de, de lo que ahora supone. claro, es, es, Estamos en este caso, el colapso total. Entonces, yo, pues si, o sea, si animaría a algo a gente que se estudia esto, nosotros no tenemos tiempo de estudiarlo, es proyectando algunos de los indicadores de lo que tenemos hoy, ver lo que pudiéramos tener eh, de aquí unos años. Claro, siempre puedes, eh, como en sanidad, pues no hay más hospitales, por lo cual cuatro años de espera, pero eh, aquí quizás el, el entorno debería ser de permitir este desarrollo y ver a dónde podemos llegar con todos los elementos que llegáramos. ¿no? Yo creo que si hiciéramos unos cuantos números, eh, y esto se tomara en serio, posiblemente todos eh, bueno, tomaríamos conciencia de, de lo que nos puede afectar. Y a, para nosotros es importante, ¿eh? porque además tenemos este centro neurálgico que por necesidades, bueno, algunas veces en China tenemos un almacén, no lo cuento todo, ¿no? pero son pequeñitos, el, el, el, el centro está aquí. ¿eh? Entonces, para nosotros es muy importante, para nuestro negocio y algunos como nosotros también operan así, con lo cual, de alguna forma, bueno, este es el contexto en el que nos movemos y, y yo, yo no soy muy optimista si no hacemos algo eh, de verdad, ¿eh? con estos crecimientos que vemos que el cliente pide, ya os digo, eh, usar o probar alguna vez los sistemas, este es el botón en la lavadora, el botón en el no sé qué, y veréis, veréis el, el nivel a donde podemos llegar y aquí aún has de apretar el botón. ¿eh? Esto puede ser perfectamente automático, con lo cual retos considerables a los que creo que tenemos que hacer frente.